Seguimos hablando con Mar. En esta ocasión nos explica los controles del segundo de tercer trimestre del embarazo. El segundo es más o menos sobre las 20 semanas, que volvemos a tener otra vez la ecografía con visita. Y, bueno, y la matrona, ¿vale? que también te está viendo durante el embarazo. En esta lo que hacen es que lo que se mira o lo que se intenta mirar del bebé es que todo esté desarrollándose correctamente. Es decir, que los riñones estén donde tengan que estar, que haya una vejía urinaria, que haya un hígado, que haya un corazón con sus cuatro cavidades bien formadas, la circulación sanguínea, bueno, esto terminan en todas, pero, ¿sabes? Las 20 semanas lo que realmente intentan es que no haya ninguna malformación uh -huh. importante. Y con tu analítica, que además se hace el test de O'Sullivan, que es para determinar si estás haciendo una diabetes gestacional, es una enfermedad donde tienes un déficit de insulina que genera tu páncreas, con lo cual eh, no la asimila correctamente tu organismo y te pueden provocar problemas durante el embarazo y en el par es pues esto te lo miran ahora. ¿En qué consiste el test de Sullivan? Pues tú vas al centro de salud, te dan una solución de glucosa que te tienes que tomar y has de estar una hora sin moverte de la silla a ver cómo tu organismo la metaboliza. Después te harán la estación de sangre y luego ya te dirán el resultado. El tercer trimestre, pues nada, es analítica del tercer trimestre, que te vuelven a mirar otra vez todo, por supuesto, te vuelven a mirar leucemia, te vuelven a mirar si estás con anemia, te hacen ya prueba de coagulación de cara al parto. La ecografía, empiezan ya a colocarte las correas, que son una especie de sensores que te colocan en la tripa en dos sitios diferentes para ver cómo tu útero va contrayéndose o no. Empiezan a partir de las 38 semanas, ¿vale? A colocarte las correas, más o menos. Estás allí pues, 10-15 minutos y te están controlando el si tu bebé está sufriendo o no con tus contracciones, porque aunque tú no te des cuenta, tú haces contracciones uterinas, aunque sean muy leves. Vas haciendo contracciones de preparación al parto ya.